Ludmila, el boli? o sea, ¿dónde está el bolígrafo respecto al móvil? Eduardo también tiene el máster. Hay una canción. ¿Edu? Ok. Muy bien la pronunciación, veo que mejora cada día. Dices tus casnuras, muchas gracias. Significa quemadito. Tú, canta. Que, que vean el dorado, mira. hoy. ya voy. A ver, yo, caso, pues, a ver ya. si lo ven, a ver si lo ven. Me gustan los cuatro. Sí, sí, sí. Es típico en Valencia. en Valencia. Hola a todos. Está muy abajo. Hola.